Bueno, pues la búsqueda de un empleo, las eh, expectativas ante el futuro laboral suelen ser o suelen estar detrás de la emigración de muchas personas de Navarra que se van al extranjero para buscarse el porvenir, para trabajar, cuando no, para formarse y encontrar entonces allí también un trabajo. Volver a casa... Ahora es un poquito más fácil si te abren los brazos para recibirte. Sergio Pérez, director de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, a León. Bueno, pues recientemente se ha aprobado una convocatoria de ayudas para que quien quiera volver pueda hacerlo con mayores facilidades, ¿no? Y esa convocatoria está enmarcada dentro de una pauta, de una guía que se tiene en Navarra a través de la, del proyecto NEXT RETORNA, con remarcando la NA de, de Navarra, ¿no? Efectivamente, esta convocatoria de ayudas es una serie de ayudas que ponemos a disposición de la ciudadanía navarra que está en el exterior, enmarcada de la iniciativa NEX Retorna, que consiste en un paquete de medidas, de 22 medidas, para facilitar o crear los escenarios favorables para que las personas de Navarra que viven fuera de Navarra y quieran volver a nuestra casa, volver a territorio, puedan hacerlo en la mejor de las condiciones. ¿Cuáles son esos escenarios? Sí, crear escenarios significa, eh, sabemos que hay muchos condicionantes eh, que llevan a tomar la decisión de retornar o de no volver, porque muchos dependen de la situación personal, otros eh, de la familiar, otros de la profesional. Entonces nosotros, desde la edición generación exterior, donde trabajamos es en generar ese ecosistema de medidas que faciliten, como puede ser una ventanilla única o una oficina del retorno para ayudar en todos los trámites administrativos, todas las consultas que quieran hacer, de manera que esa persona contacta con nosotros, con Nex Navarra, y por lo tanto les ayudamos en los trámites burocráticos, una línea de ayudas, como es la que estabas comentando o eh, una red de empresas comprometidas con el retorno que nos ofrecen las ofertas de trabajo o las demandas de trabajo que hay aquí en Navarra y por lo tanto nosotros las distribuimos a eh, toda nuestra base de datos que tenemos de personas navarras en el exterior. Ahí es donde me gustaría llegar, porque el hecho de que una persona haya decidido ¿no? pues, eh, salir de su tierra para trabajar y buscarse el porvenir, una vez que lo encuentra... Eh, generalmente hay que convencerla de que volver, bueno, vuelves a, a tu tierra, sí, pero ¿en qué condiciones? Si no me las van a mejorar, ¿no? Claro, ahí es donde está un sí, poco el de la cuestión, ¿no? la verdad es que eh, eh, yo, por ejemplo, que soy una persona retornada, sí. eh, depende de muchísimos factores. Hay algunas veces que, conforme se avanza en edad, dependiendo de si tienes familia o si claro. vas a querer tener familia o personas eh, de cuidado o a tu cargo, pues parece que volver a Navarra, que es eh, salió hace poco, que era uno de los territorios con mejor calidad de vida, pues es algo deseable, ¿no? Pero eh, efectivamente las condiciones profesionales, pues hay veces que hay unos gaps o, o que no se quieren hacer. Nosotros lo que hacemos es eh, facilitar para aquellas personas que tengan voluntad de volver. Es decir, no sabemos que no podemos cambiarlo todo, trabajamos como gobierno para intentar crear los mejores escenarios, pero desde la acción exterior lo que pretendemos es eh, generar esos escenarios que sea favorable y, como digo, a través de asistencia administrativa, con la ventanilla Next. Eh, creando un grupo de empresas en LinkedIn y eh, creando esas demandas y ofertas de trabajo sí. eh, con las ayudas al retorno. Voluntad de volver, ahí está también otra de, la, otra de las claves. no Es decir, identificar qué personas o poner un poco al servicio un, un escaparate donde la, la, la persona migrante pues diga, ahí va, eh, esto me puede interesar, ¿no? me, me apetece volver a... Efectivamente, volver, en nuestra ¿no? base de datos eh, tenemos identificadas eh, muchísimas... O unas cuantas personas que se encuentran fuera y les hemos hecho un cuestionario sobre el grado de voluntad de retorno del 1 al 5. Hay personas que ya están asentadas en Estados Unidos o en Argentina, por ejemplo, y que conocen que, que van a estar allí y, sin embargo, quieren mantener el vínculo con su tierra, con Navarra, sí, sí. y les ofrecemos otros servicios como productos de comunicación, eh, un, eh, un eh, programa eh, de audiovisual en el que le ofrecemos información, y otras, sin embargo, que ya han decidido que en un periodo corto de plazo o quieren retornar y por lo tanto nos focalizamos en ver cuál es su perfil, cómo se adecua al mercado, qué es lo que demanda Navarra eh, la industria o los sectores claro. de la desde Acción Exterior hacéis de alguna manera como prescriptores de, de, del empleo, como si fuerais una agencia de, de empleo, ¿no? No exactamente, pero pero bueno, bueno, les estáis poniendo una paleta de ofertas, ¿no? Dentro de las medidas de Next Retorna que sí. son 22, venimos colaborando, Acción Exterior la ha hecho transversal, con otros departamentos, sí. uno de ellos es el Servicio Navarro de Empleo. Uh -huh. eh, por ejemplo, una noticia que sacamos hace poco fue que a partir de ahora esa persona que quiera darse de alta como demandante de empleo sí. ya no tiene que trasladarse a la oficina de, físicamente en Navarra, porque se encuentra en extranjero, y de manera online ...a través de Servicio de Empleo y Acción Exterior... ...hemos conseguido eliminar ese obstáculo... ...y por lo tanto, que una persona de Navarra... ...que viva en el extranjero... ...que se quiera dar de alta como demandante de empleo... ...pueda hacerlo donde resida, fuera de Navarra. ¿Y qué, qué perfiles eh, generalmente solicitan la vuelta? ¿Qué perfiles, me refiero profesionales... ...¿cualificados, no cualificados? Pues hay de todo, uh -huh. eh, porque nosotros estamos... ...o rompemos un poco la palabra talento... ...porque efectivamente hay unos perfiles talento... ...entendido como industrial, investigador o, o de otro tipo... Pero pero hay otras personas que eh, simplemente eh, pues no tienen estudios eh, superiores y tienen otra manera de ganarse la vida, pero sí que quieren eh, volver. Entonces, tenemos de todo. Sí que abunda un perfil que es una mujer de, entre, de mediana edad, 40-45 años, sí. con estudios superiores, eh, y que eh, se plantea eh, ese retorno, esa vuelta. Okay. Es lo que solemos tener en nuestra base de datos. Bueno, ya por, por finalizar, en este caso concreto, en el de estas ayudas al retorno que se ha abierto esta convocatoria, creo que es hasta el 13 de noviembre o, o más o menos. 16. 16 de noviembre. Las, Va, sí. las solicitudes están abiertas hasta el 16 de noviembre, tienen efecto retroactivo, es decir, la persona que haya venido desde el 1 de enero de este año hasta el 16 de noviembre o plantee venir, sí. eh, puede solicitar esta ayuda sí. y... Eh, ¿Una ayuda eh, concreta para que tiene un, un tope, que creo sí. son 2.000 por persona, pero luego se les añade en función de, de personas a cargo? Eso es. Son 2.000 euros por persona eh, solicitante, pero sí. si tienen su unidad familiar eh, personas a su cargo o, o su familia, pueden aumentarse hasta 3.500 euros. Se calcula en base al IPREM y sabemos, somos conscientes, que una persona no va a volver por esta ayuda. Claro. Simplemente es, es una, una ayuda, ayuda al Efe. retorno para claro. pagar los viajes, para pagar el desplazamiento, el avión o el desplazamiento que se produzca desde donde vive hasta Navarra y el traslado de enseres. Ya sabes que cuando te mudas, es un poco en la mudanza siempre son un poco odiadas. Pues intentamos ir a, en aquellas cosas que le duelen más o que podrían generar más obstáculo a esa persona a la, tener, a, a la hora de volver. Bueno, tener una facilidad, ¿no? un, un empujón más ¿no? dentro de, de este paquete de, del programa NEXT en Retorna. Pues Sergio, Sergio Pérez, director de general de Acción Exterior del Gobierno Navarra, gracias de verdad una vez más por haber compartido minutos de tu tiempo con nosotros. A vosotros, un placer. Bueno,